Hola, bueno, cuando grabo este vídeo es 10 de noviembre, hace exactamente una semana de las elecciones norteamericanas, es por la tarde aquí en Madrid y bueno, pues en, hace escasamente una hora el presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump, presidente ha tuiteado un mensaje bastante bastante feliz, diciendo que las cosas van bien y que esperemos noticias la semana que viene Next Week, lo ha puesto con mayúsculas eh, bueno, ayer por la tarde nos enteramos de que eh, el Estado de Arizona ya está otra vez en disputa. No es de los demócratas, con lo cual, de momento incluso para las proyecciones de los medios de comunicación, Biden no es presidente. ¿vale? Hay cuatro estados en disputa, eh, abiertamente, porque no se ha acabado de contar, y otros dos, como voy a explicaros ahora, en donde está habiendo muchas eh, irregularidades... Muchos litigios, muchas evidencias que están poniendo en tela de juicio los resultados que supuestamente le están dando victorioso a, a Joe Biden, Michigan y Wisconsin, vamos a ponerlo en parejas, están Pensilvania y Georgia que se están disputando y de las que luego hablaré, y por el otro lado, por el lado del oeste, eh, Arizona y Nevada. Eh, ha habido, bueno, sabéis que en Wisconsin de repente entraron 130.000 votos para los demócratas, cosa que eso se sabe el momento exacto en el que sucedió, porque apareció en la tele. En Michigan, 200.000 y en Pensilvania, un millón. Eh, pero es que las evidencias están apareciendo en otros sitios. Mientras tanto, eh, por fin el fiscal general Barr ha hablado y ha dicho que, bueno, pues mm, ha autorizado a los fiscales de cada estado a. Comenzar investigaciones después de que el de Ohio y creo que el de Pensilvania eh, Pues les, le, le hubieran instado hubieran, Bueno, de hecho no, Ohio y Utah habían dicho que ellos, aunque no es su estado Pero iban a iniciar investigaciones porque evidentemente eso les afecta a todos no De momento, eh, uno de estos glitches que es un eufemismo eh, que usan los norteamericanos eh, Para hablar de, de un hackeo informático Porque glitch significa error al parecer pues con uno de esos en los cuales han recuperado una decena de miles de votos ha habido un republicano ya que ha recuperado su escaño con lo cual, eh, bueno, insisto que no está todo dicho lo que, lo que está sucediendo Y bueno, pues eh, en estas últimas horas eh, est estamos viendo <coughs> pantallazos en real time tomados de la noche electoral o de todas esas noches que han sucedido después en los cuales se ve cómo bailan, cómo se escapan votos de los republicanos van a los demócratas. Pero así, en cuestión de segundos. El asunto es que se tiene el pantallazo. Y yo antes de bueno, de explicar los tres de ellos, en, en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania, eh, os digo que de estos tiene que haber así. Porque es que hay que recordar que Trump y todo su equipo se van a las dos de la madrugada a dejarles a los demócratas que roben las elecciones para tenerlos monitorizados, pillados y grabados. Entonces... Yo creo que estas informaciones que les están sacando determinados tuiteros y, y medios de comunicación, en realidad se las están filtrando para que vayan preparando al personal para, bueno, pues irles quitando votos. O sea, eh, yo creo a estas alturas es que, que, que están las cosas muy apretadas, eh, porque me parece que eh, en la victoria de, de los demócratas hay sitios eh, que, que están bailando por mil y pico votos, diez mil, 10.000, mil. De hecho, bueno, pues por eso no han cerrado las votaciones, porque está tan apretado la cosa que todavía pueden pasar muchas cosas y en ese 5-3% que quedan en, en Pensilvania, en Georgia, creo que en Arizona, eh, al mismo tiempo se están dando de baja boletos electorales en base a las reclamaciones. Eh, y las evidencias que se están detallando De los demócratas Con lo cual, los demócratas Incluso en sitios como Michigan y, y Wisconsin Que supuestamente han ganado los demócratas Van perdiendo votos en, de, form, eh, de manera Mientras eh, bueno se, se atestigua Que bueno, pues, han votado muertos Cosa que ha sucedido En Pensilvania, 20.000 10.000 en Michigan en, en Wisconsin Ha habido Mucha gente que estaba dado de alta en dos eh, en concreto 150.000 personas que se habían dado de alta en en dos en dos de domicilios es decir que o bien ha votado dos veces o bien se ha eh, cambiado ese ese dato bueno por ejemplo está hablando de, de Wisconsin aquí bailan de repente 9.516 votos que pasan a los demócratas desde los republicanos y si vais a ver el pantallazo de manera que, en total, claro, lo que, lo que pierde uno, lo que gana otro, en total son 19.032 votos. Con lo cual, ahora, eh, hay una diferencia de 1.500 votos, nada más. Wisconsin, que supuestamente es de los demócratas. Pensilvania, pues resulta que a las 7.31 horas, eh, Trump tenía 3.177.056 votos. Y a las 8.32 tenía 3.144.000 y pico. Es decir, había perdido 32.000 votos y e insisto, e insisto eh, Que las, cosa, las cosas están muy apretadas en Pensilvania Porque ahí llega Giuliani, el gran abogado Exalcalde de Nueva York Exfiscal de Nueva York Fue el hombre que metió, que acabó con la mafia de Nueva York Imagínate si el tío es, es duro Pues dice, ha salido en una rueda de prensa Diciendo que, bueno, que tienen evidencias Que van a permitir que ese estado vuelva a... A las manos de Trump, como por otra parte, era así con 700.000 votos de ventaja y 11 puntos, si mal no recuerdo, a las 2 de la madrugada de el, el 13, o sea, perdón, el 4 de, de noviembre, es decir, la, no, la madrugada de la noche electoral. Dice que cuenta entre 60 o 70 testigos. ¿Testigos que qué van a contar? Bueno, pues por ejemplo, dos cartelos que han aparecido eh, en Nevada 1 y el otro, el otro no me acuerdo, me parece que era en Georgia, que bueno, básicamente lo que han contado es que eh, su jefe les obligó a cambiar la fecha de entrada de los votos para que pudieran darse por válidos, es decir, diciendo que habían sido emitidos días antes y de esa manera, bueno, pues un error no iba a privar a esa gente de emitir su voto, ¿vale? Eh, y bueno, pues el, el misterio este del glitch Del software informático Se extiende a otros sitios Se extiende a Virginia Se extiende a Arkansas O sea que incluso en lugares donde supuestamente Han ganado los demócratas eh, bien eh, el, el, el problema del software Que ya empieza a vislumbrarse Cómo ha funcionado Porque un, un ingeniero informático que me parece que había trabajado en, en el ejército, encontró en el lugar donde le tocó observar las elecciones que eh, los sistemas estaban conectados a Internet, no a una intranet. Esto, para los que no sepáis informática, la diferencia es que si estás conectado a una intranet, es decir, una red interna, solo, solo pueden acceder, en este caso, pues... Eh, las autoridades que cumplen con el deber de fiscalizar y supervisar y controlar que no pase nada raro en la votación mientras que si lo abres a internet ahí ya puede entrar el tato <risa> y lo que, eh, lo que estoy leyendo eh, por diferentes lados es que aparte de que el servidor donde se ha realizado el hackeo el servidor central está en Alemania estaba porque supuestamente ha sido ya incautado tiene que ver con una empresa catalana que ya se hizo famosa en las elecciones españolas y en las elecciones venezolanas llamada Scytel s c y -T -L, alguien lo pronuncia como Scytel que tiene conexiones con George Soros y el software Dominion al parecer el mayor accionista de esta empresa es el marido de Diane Feistin, senadora república eh, demócrata por California creo que es y su compañera Nancy Pelosi bueno pues colocó a, a su jefa de gabinete en esa misma empresa En definitiva A día de hoy A día de hoy la situación ha cambiado mucho Y yo empiezo a pensar si realmente ya Estoy casi al 99% seguro Que todos los datos para determinar que esos seis estados Que le darían la victoria a Trump Sin tener que acudir a, a, bueno, pues a impugnar las elecciones totalmente Que ya tendría todo, todo el derecho Wisconsin, Pensilvania, Nevada, Arizona, Georgia y, y Michigan, yo creo que están ya todas las pruebas. Todas las pruebas de. Porque deben tener los censos verdaderos, deben saber la duplicación de nombres, el, el, la gente que ha votado en dos estados diferentes, eh, los fallos de, de, de, de domicilio, de adres. Y bueno, en definitiva, yo creo que les, ahora lo que les toca es. Eh, hacerles sufrir, hacerles sufrir, exponerles públicamente, porque es una, una tortura china cada día, es meteros en mi página rafapal.com en, en noticias rafapal en telegram, es una cosa constante, y una y otra y otra y otra, y aquí esto, y aquí lo otro. Y me falta todavía poneros un cachito de un vídeo, que no voy a traducir porque no, no tengo tiempo, eh, bueno, que lo haga otro, de Detroit, en la que es, es una grabación eh, oculta. De un training, de un entrenamiento, de un curso que le dan a los observadores demócratas para robar las elecciones. Os voy a poner unos minutejos ahí y recuerdo las palabras de mi buen amigo Miguel que me dijo que, claro, que esto lo tienen todo grabado, la NSA lo ha grabado todo tiene grabado con las cámaras, lo he dicho yo también en alguna otra ocasión, a las puertas de los colegios, yo creo que tienen grabados cuando llegan con, con las papeletas por correo eh, les han puesto micrófonos por todos lados, o sea, les, les, van, a, les van a caer hostias hasta en el carnet de identidad si me permitís, me permitís la expresión así que Martes, bueno, yo creo que la cosa va a evolucionar cada vez más favorablemente Porque con esto acabo el vídeo Cuanto más días pasen, más claro va a ser el fraude Cuantos más días pasen, más votos van a perder los demócratas por fraude Y más va a ganar Trump Precisamente por eso Sin descartar cosas que estoy leyendo por ahí Que han tirado votos de, de los republicanos, los han quemado o sea, Esto ha sido un, un escándalo pero, pero brutal Así que bueno, de momento eso es todo lo que os tengo que contar Insisto, noticias rafapal en Telegram y rafapal.com para que podáis seguir toda la actualidad, mis amigos hispanos en, en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, en realidad sabéis que estas selecciones son de todos los seres humanos del planeta Tierra porque nos la jugamos todos en esta... Ah, bueno, otra cosita que no os voy a contar, pero que os voy a dejar más o menos con la duda. Lo que estoy leyendo por ahí, porque uno lee muchas cosas, unas se las cree, otras no, porque, en fin, hay rumores que son demasiado eufóricos ahora ya, pero se dice que cuando Trump demuestre que él es el vencedor legal de las elecciones, empezarán a haber movimientos en el mundo relacionados con algunos países que han colaborado, recordemos Alemania, en, en este hackeo de las elecciones, o incluso, bueno, pues han reconocido un triunfo... Mmm, ilegal o sea un, un falso triunfo así que ahí os lo dejo y bueno vamos a ver por qué parece que la reacción vendrá en el momento en que Trump demuestre que es el vencedor de las elecciones y But if you don't have six feet, they can't come back there. Any questions? So the six feet back, they have really good vision. They can actually see. Exactly. Okay. Yes, they got really good vision. Or they brought their binoculars. <laughs> six feet. That's the rule, right? And you, you are entitled to your six feet. Is that common? I mean, me expect that. Out. Yep, there's a common. They come. I don't know if they're coming to every precinct. But they're coming to many of them in the city. Yes, we have already got word. The state has already said they are coming. And the basic thing they're going to challenge is what? absentee battle, That is correct. Yes. What if they're like challenging and they start yelling and kind of making a scene? 911. They got. They got standards. They got conduct standards. Okay. They make a scene, get them about it. there. I hope probably so. Six feet back, really good vision. actually see Yes, they got really good vision. What they can not do you challenge a ballot. You take the ballot, you write in the, under the barcode, two, zero, zero, and you cover it with what kind of tape? Post-it. Post -it. Post -it. The post-it tape. But this time, you're gonna put it in a secrecy sleeve and Mr. Starks is gonna go vote as normal. So his ballot is going through what? the tabulate